<laughs> oh Oh 有人<笑> ¡Qué ha hecho! ¡Hay Como a mí nadie no me quiere y no me da un abrazo y tampoco no me da un besito, se la doy esta matica. Ay, apaga la luz, estoy sonámoslo. Wow. ¿Qué ¿Qué? pasa Ey, déjeme, es que me gustó aquí estar aquí, porfa, no sean así, pero no sean malas. Nadie me está dejando sentarme en su ay, ya, por no favor. No seas así, pero no, no sean malas, pero... Oigan, si ¿sí me puedo quedar aquí toda la tarde <risa> con ustedes? Bien, gracias. Yo <risa> ¿Sí, no, nada, ¿no? Me, me puedo echar, ¿no? Estoy también. hoy no, no, no, no, no, no. A ella sí que le caigo mal, yo creo que le <risa> caigo mal. Ella. Está ebria. ¿Está ebria? Está ah, está ya. Está. ah, ya. <risa> rodilla me duele. ¿Te duele la rodilla? Sí, doctor me dice, ya debe ser por la edad, me dice. ¿Y ya? Es mentira. ¿Por qué? Porque este pie ya. tiene la misma edad, pero esto no me duele. <risa> Mírate, te ves tan hermosa cuando sonríes. Pero no, a la señorita le gusta andar emputada todo el día. ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo? Una mosca. ¿Y qué demonios le ves a la mosca? Ay, ha de tener mejores ojos que yo, ¿verdad? ¿Qué es yo?